Capítulo 3 Carrera de conjurados y una larga historia Es verdad que formaban una partida extraña una vez todos en la orilla. Las aves tenían las plumas sucias de barro, los otros animalitos tenían el pelo pegado a la piel y todos chorreaban malhumorados y molestos. La primera cuestión que se les planteó fue, naturalmente, la de cómo se secarían. Empezaron a deliberar, y al poco parecióle a Alicia muy natural conducirse y hablar con ellos con la misma familiaridad que si les hubiera conocido toda la vida. En efecto, sostuvo una detenida conversación con el lorito, y éste por fin se volvió dominadoramente y dijo, —¡Yo soy el más viejo y, por tanto! el que está más enterado de las cosas. Pero Alicia no quiso que continuara sin decir primeramente cuántos años tenía, y como quiera que el Lorito se resistiera a confesarlo, no se le permitió decir una palabra más. Por fin, el ratón, que parecía persona de autoridad entre ellos, dijo levantando la voz Siéntense todos y oíganme. Yo haré que os sequéis en un momento. Sentáronse todos en círculo, y el ratón en medio. Alicia le miraba con ansiedad, pues estaba notando que, como tardase un poco más en secarse, iba a coger un mal resfriado. ¡Ajaja! dijo el ratón dándose importancia. ¿Estáis todos a punto? Esta es la cosa, que yo sepa, más eficaz para secarse. Tenga la bondad de guardar silencio toda la concurrencia. Guillermo el Conquistador cuya causa era apoyada por el papa, pronto se impuso a los ingleses, los cuales querían un jefe, y estaban desde hacía mucho tiempo acostumbrados a las usurpaciones y las conquistas, los caballeros de Edwin y Morcar condes de Mercia y Northumbría. uf —exclamó el lorito removiéndose—. —¡Usted perdone! —le dijo el ratón, frunciando el ceño aunque con mucha cortesía. —¿Decía usted algo? —¡No, yo no! —repuso el lorito apresuradamente. —¡Me había parecido! —dijo el ratón. —¡Sigamos! ¡Decía que Edwin y Morcar, condes de Mercia y Northumbría, votaron por Guillermo el Conquistador, y hasta Stingard, el patriótico arzobispo de Canterbury, encontró conveniente... —¿Qué es lo que encontró? —preguntó el pato. —¡Lo encontró razonable! —repuso el ratón, indignado. —Por supuesto que usted entiende lo que encontrar así una cosa quiere decir. —¿Qué es lo que encontró? —Sí, yo comprendo lo que quiere decir encontrar. Siempre que encuentro algo suele ser una rana o un gusano. Ahora bien, lo que yo pregunto es... ¿Qué cosa encontró el arzobispo? El ratón hizo como quien no oye a esta pregunta impertinente, y se apresuró a reanudar la disertación. El arzobispo de Canterbury encontró conveniente ir él mismo en compañía de Edgar Adling a buscar a Guillermo y a ofrecerle la corona. La conducta de Guillermo fue al principio discreta, pero la insolencia de sus normandos —¿Cómo te encuentras ahora, querida? —dijo el ratón interrumpiéndose y volviendo la mirada a Alicia. —Tan mojada como antes —respondió Alicia en tono melancólico—, este sistema me parece que no dará el menor resultado. —Entonces —dijo el pájaro bobo solemnemente—, propongo que la reunión se aplace para tomar medidas más enérgicas. —¡Habla en cristiano! —aseveró el aguilucho—. —¡No entiendo la mitad de esas palabras interminables tuyas, y lo que es más, creo que tú mismo no sabes lo que dices! Y el aguilucho inclinó la cabeza para reírse disimuladamente, y los otros animales se sonrieron a las claras. —¡Pues lo que yo iba a decir! —prosiguió el pájaro bobo en tono de animal ofendido— es que lo mejor para secarse es hacer una carrera de conjurados. ¿Qué es una carrera de conjurados? preguntó Alicia, más que por verdadera curiosidad, porque el pájaro bobo se había interrumpido como esperando que alguien hablara. Pero nadie parecía estar dispuesto a comentar sus palabras. En fin, dijo el pájaro bobo, lo mejor para explicarlo es hacerlo. Y por si mis lectores quieren ponerlo en práctica en un día de invierno, voy a contarles cómo se las compuso el pájaro bobo. Ante todo, trazó en el suelo una especie de circunferencia, que era la pista de la carrera. Para él carecía de importancia la precisión de la línea. Y luego todos los de la partida se fueron colocando en la línea de la pista, según les vino bien. No se hizo aquello de a la una, a las dos. —¡A las tres!—, sino que fueron echando a correr conforme quisieron, así que era difícil saber cuándo se acababa la carrera. Sin embargo, después de estar corriendo una media hora y sintiéndose ya secos, el pájaro bobo gritó, —¡Ha terminado la prueba!—, y todos le rodearon jadeantes, preguntándole —¿Quién ha ganado?—. No pudo contestar a tal pregunta sin pensarlo mucho, tanto, que estuvo un buen rato con el índice en la frente, lo mismo que se suele pintar el retrato de los sabios, al tiempo que los otros aguardaban silenciosos. Por fin, el pájaro bobo sentenció. —Ha ganado todo el mundo, y todos merecen un premio. —¿Y quién nos dará los premios? —preguntó un coro de voces. —¿Quién sino ella? repuso el pájaro bobo, señalando a Alicia con un dedo, y toda la banda la rodeó en confusión, gritando, ¡vengan los premios, vengan los premios! Alicia no sabía qué hacer y, ya sin esperanzas, se metió la mano en el bolsillo. La sacó con una cajita de confites, en la que por suerte no había entrado el agua salada, y repartió los confites uno a uno. Vinieron justos pero ella se quedó sin ninguno, por lo cual el ratón exclamó. Ella también tiene que recibir un premio. Claro que sí, asintió el pájaro bobo, lleno de seriedad. ¿Qué más tienes en el bolsillo? añadió dirigiéndose a la niña. Solo un dedal, respondió Alicia tristemente. Venga ese dedal, dijo el pájaro bobo. Y otra vez la rodearon para presenciar como el pájaro bobo hacía la ceremonia de ofrecerle el dedal, diciendo, «Todos nosotros deseamos que usted nos honre, dignándose aceptar este elegante dedal». Y terminado este discursillo, todos los animales la aclamaron, «¡Viva! ¡Viva!», lo mismo que un pueblo que ha encontrado rey. En efecto, Alicia sentía la superioridad de la inteligencia y los animalitos aguzaban su instinto, estimulando el entusiasmo sólo por la mirada de la niña, donde brillaba la luz de la razón. Sin embargo, cada cual conservaba su carácter y su instinto y, en pasando el alboroto de la ovación, todos volvieron a componer ya sus plumas y a su pelambre para recobrar la compostura y la gravedad propia de un pueblo sumiso. Alicia encontró que todo era muy absurdo, pero ellos estaban tan seriecitos que no se atrevía a reírse, y, no ocurriéndosele nada, se limitó a coger el dedal con el aspecto más solemne que pudo. A continuación se pusieron a comerse los confites. Ello causó un poco de barullo y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de no poder saborear el confite, y los pequeños se ahogaban, y tenían que deshacerlo en la boca de un modo al que no estaban acostumbrados. Con todo, por fin, terminó aquello, y entonces todos se sentaron formando rueda y pidieron al ratón que les contara algo. —¿Se acuerda usted de que me prometió contarme su historia? —dijo Alicia—. ¿Por qué les tiene ese odio a los P y a los G? No se atrevió a pronunciar las palabras perro y gato por no irritarle otra vez. —¡La mía es una historia larga y triste! —dijo el ratón— volviéndose a Alicia y suspirando, «¡La historia es una cola que se arrastra por la vida!». «En efecto, la de usted es muy larga», dijo Alicia, maravillada, mirando la cola del señor ratón. «¿Pero por qué dice que es triste?» Y estuvo dándole vueltas al enigma de la cola, mientras el ratón iba narrando su historia de una manera que para ella tenía la forma que veis al lado. Dijo un perrazo a un ratón que andaba por su mansión Vamos a ver al señor juez que te juzgue de una vez. No hay excusa que te valga. La sentencia que te salga yo mismo la he de ejecutar, porque hoy no tengo otra cosa en que pensar. Dijo el ratón a su enemigo Este juicio sin testigo y sin juez no ha de daros honra y prez, y será probablemente perder el tiempo inútilmente. Yo seré juez y testigo dijo ladrando el enemigo, yo seguiré todo el proceso, porque mucho me divierte condenar ratones a muerte. Pero no te enteras de lo que digo, dijo el ratón a Alicia, reprendiéndola. ¿Dónde tienes la cabeza? Usted perdone, respondió Alicia modosamente. Creo que ha llegado usted a la quinta vuelta, si no he oído mal. No, señora, repuso el ratón con acritud y enfado. Un nudo, observó Alicia, puede siempre tener alguna utilidad. Déjeme que le ayude a deshacer ese nudo de su historia. De ninguna manera, objetó, levantándose y yéndose de allí, al tiempo que murmuraba. Te estás burlando de mí diciendo tonterías. Lo he dicho sin querer, exclamó la pobre Alicia. Pero usted se enoja con tanta facilidad. ¿Comprende? Por toda contestación, el ratoncillo siguió refunfuñando. —¡Haga el favor de volver a reanudar su historia! —clamó Alicia en pos de él. Y los otros animales se unieron a ella gritando —¡Sí! ¡Haz el favor de volver! Pero el ratón se limitó a mover la cabecita con impaciencia y apresuró la marcha. —¡Qué lástima que no se haya querido quedar! —exclamó el lorito en cuanto el ratón hubo salido. Y un cangrejo aprovechó la ocasión para decir a su hermana —Fíjate bien, querida hermanita, y sírvate esta escena de ejemplo para no perder nunca los estribos como el ratón. —¡Calla y no te metas en lo que no te importa! —protestó la hermanita del cangrejo con aspereza—, eres capaz de acabar con la paciencia de una ostra. —¡Ojalá estuviera Dina con nosotros! —exclamó Alicia, como hablando para sí misma—. Estoy segura de que al punto nos lo traería. —¿Y quién es Dina, si puede saberse? —preguntó el lorito. Alicia contestó enseguida, pues siempre estaba dispuesta a hablar de sus animales favoritos. —Dina es una gatita, y no tenéis ni idea de lo lista que es para atrapar ratones. Ay, ah, y cómo me gustaría que la vierais ahora persiguiendo pájaros! ¡Se zampa un pajarito en un santiamén! Estas palabras causaron honda impresión en la concurrencia. Algunos de los pájaros que se hallaban presentes se apresuraron a levantar el vuelo. Una urraca que estaba entre ellos se acurrucó, abrigándose bien entre las plumas, e hizo esta observación. —Siento tener que irme a casa, pues está levantando un relente que me ataca la garganta. Un canario empezó a llamar así a sus pequeñuelos con voz vibrante. —¡Vamos pronto, hijitos! ¡Ya es hora de que estéis durmiendo en vuestra camita! —¿Por qué habré hablado de Dina? —se dijo por lo bajo para sí misma. —Por lo visto, nadie la quiere por aquí. Pero estoy segura de que es la gata que más vale del mundo. ¡Dina mía, dina mía, te volveré a ver! Y otra vez Alicia rompió a llorar, porque se encontraba muy sola y muy abatida. Sin embargo, al rato volvió a percibir un ruidito de pisadas a lo lejos, y empezó a mirar hacia el lado del ruido, con la esperanza de que el ratón hubiese cambiado de propósito y volviera para terminar el relato de su historia.